Esta noche hablaremos de economía El gobierno habla de una gestión de crecimiento sostenido en la economía Que para la oposición siempre fue debido a los altos precios de los recursos naturales en el país En el 2020 se ha registrado un decrecimiento de la economía que no se veía en 67 años para este año, entidades internacionales como la Cepal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional prevén un crecimiento de la economía boliviana superior al 4,5%. Para algunos analistas económicos, esto se debe a un efecto rebote tras la caída y las cifras del 2020. ¿Esto es así o no? Hoy vamos a hablar de economía. ¿Cuánto ha afectado la pandemia del COVID-19 a la economía boliviana, pero también a la economía mundial? ¿Cómo ha manejado el gobierno de Luis Arce, que está a pocos días de cumplir 11 meses de gestión? ¿Cómo ha manejado la pandemia? El gobierno ha garantizado vacunas para el 100% de la población. ¿Esto es suficiente? Ayer se ha anunciado que los menores de 16 y 17 años también van a recibir vacunas contra el COVID-19. ¿Qué sigue después? ¿Se ampliará o no la edad? Hoy hablaremos de economía y de salud. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos.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 y por supuesto, como es característico, este programa no es nada sin sus irreverentes Alem Kisbert, ¿cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches Diego, muy buenas noches compañeros al invitado y muy buenas noches al público presente Nuestra irreverente Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, muy buenas noches compañeros, una noche más a su lado Esto es muy divertido, buenas noches a todos nuestro tercer irreverente, Gabo Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches Diego, muy buenas noches Alem, Isabel, Andrés, es un gusto compartir con todos ustedes. Y nuestro cuarto irreverente, Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas muy noches. bien, buenas noches Diego, buenas noches compañeros, buenas noches a todos. Bueno, y hoy tenemos a un quinto elemento que se suma, eh, un invitado especial, porque vamos a hablar de economía y es por eso que hemos convocado al economista... Abraham Pérez, que gentilmente ha accedido a esta invitación. ¿Cómo está, Abraham? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo cordial y un abrazo a todos los televidentes de este canal prestigioso y un saludo también a los cuatro irreverentes. Muy bien, Abraham. Vamos a hablar de economía, que es la, su expertise. Eh, ¿Cómo vamos en este 2021 en el que poco a poco parece que la economía se va reactivando? Es una percepción del gobierno, la reactivación de la economía o es algo que se puede eh, demostrar fácticamente? Bueno, primero que la recuperación eh, de la economía se informa en términos cuantitativos, en términos de gráficos, de cuadros y de números eh, por eh, instituciones especializadas en la materia como es el INE, y también por estudios que hacen los organismos internacionales, como es la CEPAR, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que tienen oficinas aquí en La Paz y también expertos que, que eh, estiman lo que va a suceder con la economía boliviana eh, durante este año y también suelen estimar para el siguiente año. ¿no? Y este año, a principio, por ejemplo, la CEPAR a principio del periodo estimó un crecimiento de 5.5% tuvo que hacer un ajuste a la baja, al cinco, en su último informe, al 5.1%, eh, y bueno, espero que ¿no? posiblemente haga algún ajuste, ya sea a la, a la suba o a la baja. Por su parte, el, el convenio entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, es el convenio fiscal financiero, que, que se estiló a hacer desde el 2006-2007, porque antes no se hacía este convenio fiscal financiero, y más bien los convenios eran unas cartas de intenciones que eh, obligaba a ser el Fondo Monetario Internacional no por las características que se tuvo en el anterior modelo no el, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional imponga o sugiera algunas medidas sobre política económica ahora Abraham a qué se debería este crecimiento en la economía este 2021 si nos puede eh, en un minuto decir los tres cuatro factores que promueven este crecimiento a ver, pero primero es importante, es importante eh, tomar en cuenta la, el castigo que va a tener la economía boliviana. ¿no? A, a diferencia de las otras economías de la región, prácticamente va a tener un triple castigo. ¿no? Eh, uno, eh, la, la crisis de la economía mundial. La crisis de la economía mundial que no se resolvió desde el 2007-2008 y debía reventar esta, ¿no? de todas maneras esa, esa economía mundial el 2018. el 2018-2019... Obviamente que desde el 2014 nos va a hacer efecto a la economía boliviana, sin embargo la paradoja, hay una paradoja, una contradicción en el comportamiento de la economía boliviana que no se deja, deja arrastrar como los otros países vecinos, por ejemplo, de esta crisis del 2007-2009. El segundo castigo obviamente fue el golpe, el, el golpe de Estado en el cual se toman decisiones que estaban vinculadas a transformar el modelo. Eh, económico, o sea, de estar en ese modelo social comunitario, como la, lo califican, o el patrón social comunitario, pues eh, se toman medidas eh, que eh, frenan a la dinámica de la economía boliviana. Y luego viene la pandemia, Entonces, ese triple efecto negativo en la economía boliviana va a ser que, bueno, en la pandemia prácticamente queden cerradas todos, ¿no? o la mayoría, casi todos los eh, eh, los eh, negocios ¿no? que tengan que ver con turismo, que tengan que ver con producción, aunque, aunque eh, los datos nos muestran que el sector agropecuario no frenó en su producción, es decir, en el sector, en el campo, en la producción del campo, siguió eh, eh, produciendo el, el, la economía campesina, los empresarios también a, a, agrarios, siguieron produciendo de tal manera que a, al final del año 2020, resulta que la producción, por ejemplo, de granos en el oriente aumentó en relación al 2019. ¿no? Y esto es eh, también paradójico. Lo que sucede es que en las áreas rurales, es decir, en el campo, no hubo eh, el contagio que hubo en los centros urbanos. De ahí que eh, nosotros consideramos que, por ejemplo, bulo-bulo, el litio, eh, eh, la construcción de, de, ¿no? de, en el Mutum no debería haber parado. ¿no? Si no paraba eso, pues hubiésemos tenido poco más de ingresos por las exportaciones de estos productos, eh, pero, eh, bueno, se frenó intencionalmente. Ahora, evidentemente, los, eh, mis colegas, algunos economistas de mis colegas hicieron esta figura del rebote, el del rebote, Evidentemente todas las economías en el mundo y, y en nuestra región eh, frenaron su, su actividad económica y por lo tanto entraron en una crisis de demanda y también de oferta, una crisis de demanda y oferta. Entonces cuando empieza a pasar la pandemia y empieza, se empieza a abrir la actividad económica, dependiendo de la fortaleza, de la capacidad instalada que tiene la economía, es más o menos como, ¿no? Entonces va a dar un rebote que va a, a, a, no, va a rebotar o más alto o más bajo, o, o, o bajo ¿no? Como una pelota cuando tiene más aire, pues va a botar y va a subir más arriba. Y en el caso de Bolivia, evidentemente nuestra fortaleza, nuestras instalaciones, tenían una fuerza que están permitiendo justamente esta recuperación. Abraham, vamos a hablar de este y otros temas, pero ahora los protagonistas son los irreverentes. Alem Kisber, empezamos. No, prometí que no ibas a empezar. Vamos, Gabo, pregunta. <risa> bueno, sí, ya estás cumpliendo la promesa. prometí. Bueno, sí, bueno. Eh, ¿Qué ha pasado, Abraham, para que Bolivia eh, desarrolle una actividad económica en abril 5,2%, mayo 8,3%, eh, junio 8,7%, julio 9,2%? Indicadores del de INE que nos hacen ver que precisamente la actividad económica ha tendido a impulsarse más todavía, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el modelo, eh, dos modelos diferenciados de sistemas económicos o tiene que ver por el propio paso también de la pandemia hacia una fase de mucho más eh, dinamismo económico. Ya, es lo que ya comenté, ¿no? Eh, algunos de, de mis colegas, sobre todo aquellos que están formados en la economía convencional, ¿no? eh, es decir, la neoclásica, Plantea, hicieron las curvas y plantean que todos los países eh, nos recuperamos rápidamente por efectos rebote. ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el efecto rebote, que rebote más alto, que rebote más bajo, depende, depende de la capacidad instalada que había en, en, en Bolivia, por ejemplo, por ejemplo. Si sí, Bulo Bulo, bulo no, hubiese sido, no hubiese sufrido ese daño que le hicieron, le quemaron una turbina, que tuvieron que pedir a una fábrica, no sé, hacen turbinas todos los días en serie, ¿no? Y por lo tanto se tuvo que pedir a una fábrica de turbinas para que, para que pueda eh, elaborar esta turbina y decían hace como dos o tres semanas empezó a funcionar, ¿no? Eh, si Boloburo no, no hubiese sufrido ese daño, seguramente el rebote hubiera sido un poco más alto. Hay una capacidad instalada en, en ciertos espacios económicos de Bolivia, como es el caso de Santa Cruz, como es el caso del Alto. Es por eso que los datos eh, de hace un mes más o menos eh, aclararon que lo, lo, los centros urbanos ¿no? que se recuperaron más rápido que el, que el resto fueron Santa Cruz y, y el Alto. Es porque hay una capacidad instalada. Entonces la capacidad, inmediatamente la pandemia empieza a bajar y se empieza a vacunar para que ella, ella se empiece con la actividad económica. Obviamente esto, estos sectores con la capacidad instalada pues reaccionaron más rápido que los otros, eh, que los otros departamentos, digamos, o que los otros centros urbanos. ¿no? Y el, lo que, el, el, las cifras que tú me das es una medida que hace el, el, el Instituto de, ¿no? de Estadística que se llama el IGAE que es el Índice General de Actividad Económica. Es una estimación que se hace, es, es similar al, al, al Producto Interno Bruto, sin embargo, tiene algunas, eh, más que debilidades, sino unas aceleraciones en su, en su, en su medida. El, el IGAE, pues es calculado para cada mes y está mostrando que el IGAE cada mes está aumentando, evidentemente, en términos de la recuperación o del crecimiento. ¿no? Ale, ahora sí. Sí, eh, gracias, Diego. Eh, nos has mencionado de que entre el 2019 y el 2020 la agricultura o el agro del oriente ha generado mejores réditos económicos hacia la economía nacional. Viste el ejemplo de que si el Mutum no hubiese parado por el tema pandemia, la lógica o las ganancias económicas hubieran mejorado para el sistema económico de Bolivia. Mi pregunta es... Bajo este criterio, ¿el modelo social, comunitario, productivo que plantea el MAS sigue bajo la misma lógica o la misma vieja lógica de exportar o morir? No, la, la lógica del exportar o morir es la lógica de, del modelo anterior, es ¿sí? decir, del modelo neoliberal, ¿no? Porque en el modelo neoliberal lo que nos hicieron creer desde las organizaciones internacionales es que debíamos convertirnos en países esencialmente exportadores, ¿no? Y que eh, los bienes que necesitamos para consumir adentro los podíamos importar de países que, ten, que tengan unas ventajas comparativa, comparativas mejores que nosotros, ¿no? Los debíamos importar. Esa era la lógica del modelo neoliberal, exportar o morir. De tal manera que en esos 20 o más de 20 años todos los productores de todos los sectores, yo escuchaba decir incluso a los que producían papa, a los que producían quinoa, decir, queremos exportar, ¿no? Y no pensaron en el mercado interno, porque en el mercado interno también pues consumimos quinoa, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Esa fue la lógica. La lógica de eh, este modelo que, que denomina desde el gobierno el, el modelo social comunitario productivo, que yo más bien desde mi punto de vista, desde mi formación económica, lo eh, eh, analizo desde el punto de vista del patrón, del patrón de acumulación social comunitario productivo. ¿no? que tiene más, varía, más eh, elementos para poder entender lo que está sucediendo en la economía boliviana. Ahora lo que sucede es que el gobierno actual pues, eh, planteó el retorno a ese modelo, ¿no? porque el, el gobierno de la dictadura lo que quiso es eh, en los pocos meses, en realidad en los tres primeros meses, casi destruyó eso al, al frenar la producción de estos sectores eh, estratégicos, estratégicos. Ahí, está, ahí está EASBA en La Paz, que ya estaba a punto de entrar a la fabricación de alcohol, por ejemplo. ¿no? Frenaron la producción cuando en la pandemia nos podía mucho servir eh, la producción de alcohol, que se podía, siendo una empresa del Estado, siendo una empresa pública, podía distribuir, por ejemplo, el alcohol de manera gratuita. Aquellos sectores que no tienen plata ni para comprarse una botellita de alcohol, por ejemplo. Pero la frenaron porque querían cambiar el modelo. Eso estaba clarísimo. ¿no? Incluso en los discursos de los ministros del golpe, como el caso del señor Rojo, que decía, no, yo, yo estoy de acuerdo con el mercado, y nosotros queremos que funcione el mercado y punto. Así, un retorno muy violento, por cierto, muy violento, con muertos. Un retorno a ese modelo neoliberal cuya consigna era justamente el exportar o morir. Este, este modelo... Cuando se, cuando se recupera digamos, ¿no? el, más, la, el, el mando en la, en la política a través de la democracia, lo que va a plantear es inmediatamente inmediatamente la solución de la crisis de demanda y de la crisis de oferta. Y se van a hacer las medidas justamente para recuperar tanto la oferta como la demanda. Abraham, compañeros, les propongo irnos a una pausa, pero vamos a seguir con nuestro entrevistado. Vamos a seguir hablando de temas económicos. Pausa y ya volvemos. Había ya la televisión, un continente de culturas. Aduana Informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, la Aduana Nacional comisó bolsas de soya, fruta, harina de trigo, maíz en grano y demás alimentos en Santa Cruz y Tarija. Bebidas alcohólicas fueron comisados en Tarija, Santa Cruz y La Paz. Se intervino vehículos con prendería nueva y usada en Pando, Tarija y La Paz. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones en mercancía de contrabando en lo que va del año. Trabajamos por la reactivación económica. Estamos saliendo adelante. Un programa para romper el cerco mediático Somos un medio alternativo De ideología contra hegemonía. La Resistencia TV Análisis integral de la coyuntura nacional e internacional Te esperamos todos los domingos Desde las 20 horas Por televisión. Esencia, al club. Hoy voy a la re, Televisión re, re. A esta actividad yo me dedico desde mis 12 años. Las trabajadoras del hogar, nosotros trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las horas de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Nos afecta el desgaste físicamente. Cuando vine a la ciudad ilusionada, trabajar y estudiar por mejor vida. Con ese trabajo he podido sacar adelante a mis hijos. Entonces es un trabajo muy sacrificado, múltiple, y con largas jornadas laborales. Sí, yo creo que nos va a beneficiar en gran manera porque hoy por hoy estábamos automedicándonos. Una trabajadora, si es que se va a poner mal de salud, va a poder acudir a la Caja Nacional de Salud. Tenemos ese derecho. ese seguro está bien para todas las compañeras los que trabajan en las casas. La gratitud es, siempre va a ser infinito. Y este es una, un reconocimiento a los derechos de nuestras hermanas, hermanos trabajadoras del hogar. Por todos los servicios que se realizan, estamos saliendo adelante. Aduana Informa. Del 25 de septiembre al 1 de octubre. Accesorios para celulares, lavadoras automáticas y demás artículos fueron comisados en Potosí, La Paz, Oruro, Santa Cruz. Alimento para mascota, artículos de limpieza y cosméticos fueron comisados en Santa Cruz, La Paz, Potosí, Tarija. En La Paz, Potosí, Yuquisaca, Santa Cruz y Oruro fueron comisados nueve vehículos indocumentados. La Aduana Nacional comisó más de 441 millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Estamos saliendo adelante. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Los invito a que me acompañen todos los domingos por Avia Yala Televisión en Gestoso Global a las 19.30 con las entrevistas a las personalidades más relevantes de Bolivia y el mundo. Los espero. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Seguimos en esta noche irreverente, hoy hablando de economía y salud. A casi 11 meses de gestión del gobierno de Luis Arce, ¿cómo se ha manejado estos dos temas tan delicados, no solo para nuestro país, sino también a nivel mundial, donde se han discutido los sistemas de salud, si son o no eficientes, la participación del Estado en la economía, eh, y de eso estamos hablando esta noche junto a un invitado especial, el economista Abraham Pérez, que nos acompaña. Eh, en la última intervención, ya le había hecho la pregunta a Alem, ahora es el turno de Andrés y de ahí seguimos nuevamente con la ronda. Abraham, muchas gracias. De mí mi consulta tiene que ver en parte con lo que has hablado. Tú has hablado de ciertas condiciones que tenía el país en términos de producción, de servicios que han permitido esta reactivación, ¿no? que no se, sencillamente se puede relacionar un rebote natural, automático, sino que habían condiciones que tienen años de haberse implementado. Sin embargo, yo te quisiera preguntar, dentro de esas condiciones, ¿qué está haciendo el gobierno? O sea, ¿cuál es su margen de maniobra para que estas condiciones se pongan a trabajar en beneficio de la reactivación? Suelto ahí, por ejemplo, un, un elemento que igual me gustaría que lo comentaras, que están las cumbres de reconstrucción económica, llevándose semana a semana en todos los departamentos, en los cuales hay lineamientos, como por ejemplo de sustitución de importaciones, participación social. Me gustaría conocer tu visión del de margen que está en el gobierno para mejorar la economía. Bueno, lo primero que eh, se comprometió a Luis Arce, uh -huh. ¿no? eh, que por cierto es mi colega, porque es docente también de la UNSA, eh, fue eh, retomar el, la inversión pública. ¿no? La inversión pública que había sido prácticamente frenada eh, y esto es lo que está, lo que está cumpliendo. ¿no? Luego, eh, el, la solución de la crisis básicamente se manifestó en todos los países, no solamente en el nuestro, como una crisis de demanda y como una crisis de oferta. Es decir, eh, había, eh, no incluso la demanda por alimentos, ¿no? no había plata para comprarse los alimentos. Sin embargo, hay algunos detalles acá. ¿no? Yo estuve hace como dos meses en la zona sur de la de donde, de donde traemos a los mercados y los compañeros campesinos ahí me decían, nosotros hemos producido, o sea, no hemos parado de producir". y se, íbamos a producto, lo que pasa es que íbamos y los municipios de La Paz no nos dejaban entrar con nuestros productos. ¿no? Entonces, semejante perjuicio, pero además perjuicio para ellos, pero además dentro de, la, de los mercados de La Paz, evidentemente había gente que no tenía recursos para poder comprarse alimentos. ¿no? Y ahí vino el, el compromiso del gobierno de Arce en el sentido de esta, el, el bono del hambre. ¿no? El bono del hambre es una medida... De, de demanda. Es decir, para a da, a dar los mil bolivianos a aquellas familias que estaban prácticamente secas porque habían perdido su trabajo, eh, comerciantes eh, minoristas que no podían salir porque había esa restricción, eh, este bono alambre es básicamente una medida de eh, dinamizar la demanda interna. ¿no? Y por el otro lado hay que recuperar la oferta, hay que recuperar que los productores que no vendieron nada, que algunos tenían deudas, hay una medida importante que es aquel crédito que tiene que ver con la sustitución de importaciones, aquel crédito que tiene un interés del medio por ciento anual, prácticamente nada. no y eh, entiendo que tanto el, el BDP como el Banco Unión están dando estos créditos, haciendo obviamente un análisis de aquellos que quieren eh, estos créditos y se comprometen a hacer sustitución de importaciones en varios sectores, ¿no? el sector de alimentos, qué sé yo. Esto tiene, es obviamente esta medida tiene, no solamente es una medida de coyuntura, ¿no? sino hay que prever, hay que prever las posibilidades de que puedan venir otras crisis no, se dice, los analistas eh, a nivel mundial dicen que la próxima crisis es una crisis del hambre ¿no? Por lo tanto, las políticas no sé, todo esto, deben estar vinculadas a la seguridad o la soberanía alimentaria Debemos pensar en eso Bien, para cerrar la ronda, Isabel, y de ahí ustedes comandan la nave Ya ustedes van preguntándole si quieren interrumpir en algún momento a nuestro entrevistado Hacerle una repregunta, son totalmente libres bueno Muchas gracias. Bueno, creo que es obvio que iba a haber un, un problema económico después de un fraude electoral no y de la caída de un gobierno. Eh, bueno, quería hacer una aclaración. no Ha mencionado varias veces a la planta de urea, pero la, sin embargo esta planta de urea era deficitaria no y ha ten, también ha terminado parando tanto tiempo. Uno, era deficitaria. Después han habido problemas técnicos que no han sabido solucionarlos, ¿no? Y también han habido hasta fugas de amoníaco a las aguas, ¿no? Que después el gobierno igual las ha negado, pero ha sido algo que sí lo sabíamos. Eh, bueno, la pregunta va, eh, ¿cómo salimos de esta crisis? Eh, ¿Usted qué recomendaría? ¿Cuál sería su recomendación para salir de esta crisis? ¿Y cómo podemos for fortalecer las autonomías para poder salir también de la crisis en la que estamos atravesando? Bueno, primero que este último de las autonomías, no es cierto es una estructura que se planteó en la eh, en la Constitución y luego hay una ley de autonomías, ¿no? Que habría que evaluar si como se están cumpliendo o no, eh, que son autonomías, ¿no? Que son autonomías y a la medida del comportamiento de las autonomías habrá que que profundizar a las autonomías o habrá que disminuir posiblemente, ¿no? Pero eso es producto evidentemente el resultado de un debate, ¿no? Ahora eh, eh, bueno, el asunto de Bulobulo, Bulo, Bulo Bulo, yo tengo la información que ya se estaba comenzando a exportar urea y amoníaco y había un contrato, por ejemplo, con el Brasil y había otro contrato con Cuba. Ahí fue donde se frenó Bulobulo eh, Bulo, y se bueno se la paralizó incluso yo me acuerdo que había un viceministro del golpe que decía la vamos a trasladar a Santa Cruz como si fuera no cierto una cosa la planta era, bulo bulo un, un, ya no un, funcionaba una, antes una, del fraude electoral bueno no tengo esos datos lo que yo tengo los datos cierto por información de la propia empresa y por la información de las eh, estadísticas es que bulo bulo ya empezó a fabricar urea y amoníaco y por lo tanto había, había ya estaba comenzando y ya había, había contratos no contratos que se frenaron obviamente me imagino que ahora los va a ir recuperando no tengo la información de que eh, hubo lo que, lo que usted dice, no o sea, no la tengo y por lo tanto no puedo ni afirmar ni negar, si usted tiene la prueba, pues bueno, cuántos, cuántos se sacaron, quiénes se sacaron, pues a, hay que hacer ¿no? un proceso, obviamente, no aquellos que lo hicieron, si acaso lo hicieron. sí eh, Bueno, profundizar eh, el, el, la, o sea, la recuperación de la economía para que nuevamente se, se la fortalezca. En este momento, en todo el mundo, en todo el mundo, países desarrollados, países en vías de desarrollo y países, obviamente, como los nuestros, ¿no es cierto?, que están también en condiciones de vías de desarrollo, nos dicen, o subdesarrollo, no importa cómo sea, eh, la acción está reclamada y propuesta a la acción del Estado. ¿no? En, en, los, en los Estados Unidos, por ejemplo, el señor Biden está planteando recursos económicos para que el Estado se haga cargo de la construcción de obras públicas porque ya existen puentes y caminos que ya están obsoletos y que lo va a hacer, no el, el privado no va a hacer esas, esas obras por lo tanto eh, Biden está proponiendo que sea el Estado pero para eso se necesita ingresos ¿no? y los ingresos pues eh, fíjense ustedes esto es irónico pero yo he leído en declaraciones del señor Biden que está cuestionando al capitalismo actual, que es un capitalismo que está eh, dominado por el capital financiero o especulativo. ¿no? Entonces el capital financiero especulativo no pudo resolver la crisis del 2007-2008 porque resulta que los gobiernos les dieron mucha plata para que no quiebren sus bancos y ellos utilizaron de forma distinta y no inyectaron estos recursos a la economía eh, real, ¿no? es decir, recuperación de la producción a la economía real, y bueno, ahí están molestos eh, e incluso, no esto es importante conocer, todos estos países están haciendo leyes para el impuesto a la riqueza. ¿no? Entonces los análisis que se están haciendo en este momento a nivel mundial y a nivel regional es importante tomarlos en cuenta eh, con esa concentración por la acción del capital financiero que ha habido de la riqueza de la riqueza, que no es una riqueza productiva, es una, es una concentración simplemente de riqueza. Ahí, por ejemplo, tenemos a un, un economista contemporáneo como es Piketty, Tomás Piquetti es un economista francés, ¿no es cierto? que plantea, tiene datos, una base de datos muy importante cómo se ha ido concentrando la riqueza, no en los términos de concentración de capital, sino en términos de concentración de, de, de activos, simplemente de activos que tengan que ver con compras de islas, compras que ¿no? Entonces, la economía mundial está en esa situación de tal manera que cada región eh, ¿no? y cada país tiene que tomar sus decisiones en términos de una intervención del Estado, ¿no? pero además en términos de qué dirección se le da a la economía con eh, la intervención del Estado y con la intervención responsable del sector privado. El sector privado también tiene una deuda con los países, nuestro sector privado tiene una deuda, pero centenaria con nuestra economía, puesto que los grupos dominantes no, no pudieron, no fueron capaces ¿no? de conformar, por ejemplo, una burguesía que asuma la industrialización del país, por ejemplo. ¿no? Entonces necesitamos evidentemente el sector privado, pero un sector privado que no, esté, que no esté depositando sus ganancias en los paraísos fiscales, ¿no? sino que las deje acá, que las invierta aquí y que asuma la responsabilidad de que las burguesías de los países desarrollados lo hicieron en su momento. Es decir, industrializar el país, invertir en el país donde ellos se convirtieron en millonarios, sea por, el, por la vía que fueron, ¿no es cierto? Son millonarios. Y, y, esos, y esos recursos, esos excedentes, es el producto del trabajo de los bolivianos, ¿no? que ellos tuvieron la suerte evidentemente de administrar, pero también deberían tener la responsabilidad de reinyectar estos. estos. Necesitamos eso. Necesitamos un Estado responsable y un privado también responsable. Eh, pero, bueno, al final, bien, a usted ha resaltado ¿no? los trabajos que se han ido haciendo en diferentes países y lo ha mencionado mucho, ¿no? También Estados Unidos, el imperio. Pero bueno, la, no me ha respondido a la pregunta, ¿no? ¿Cómo salimos de esta crisis? Usted como economista, o sea, ¿cuál es la recomendación que haría a este gobierno, como cualquier otro, un economista imparcial que quiere la recuperación económica de su país? A este gobierno yo le aconsejaría que profundice su modelo, que profundice su modelo. O sea, hay medidas en las cuales... Por ejemplo, hay mucha fuerza, hay muchas ganas, mucho dinamismo en los trabajadores para poder emprender, ¿no? empresas para poder emprender, para no perder sus puestos de trabajo, puesto que estamos acostumbrados a que cuando hay una posibilidad de un incremento salarial, por ejemplo, nuestro empresario privado sale y dice, voy a cesar la empresa. Y entonces pone intención en a sus trabajadores, les voy a despedir a ustedes, voy a usar mi empresa, porque me están diciendo que haya incrementos salariales. Abraham, una pregunta, ¿qué sería profundizar el modelo económico boliviano? Ayer hablábamos un poquito de economía y Alem hacía referencia a que el modelo socialista de la economía de Bolivia eh, no es un modelo, digamos, que, vaya, que ha demostrado resultados a nivel mundial cuando se ha implementado. Más o menos así lo habías dicho, ¿no? Para no tergiversar. Eh, ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué sería profundizar el modelo económico boliviano? Hay varios aspectos en profundizar el modelo, ¿no? Primero que no estamos en un modelo socialista, ¿no? Eso es falso, ¿no? Y menos que, porque algunos, ¿no? Eh, no sé si por ingenuidad o simplemente por contradicción, por hacer quedar mal están hablando incluso de, de modelos comunistas no existen modelos comunistas, nunca ha existido en la historia del mundo un modelo comunista, ¿no? existen ahí intentos de hacer socialismo como en Cuba la, los chinos dicen que están construyendo un socialismo de mercado, habría que ver qué, qué, qué significa eso eh, pero eh, nuestra economía no es cierto? el modelo económico ha estado permanentemente con políticas que tienen que ver con recomendaciones keynesianas Keynesianas. Keynes es un economista que protesta con, con la ingenuidad de los neoclásicos y da medidas que permiten que el Estado intervenga para solucionar básicamente problemas de, de, de corto plazo. Pero en el caso de nuestro país, por ejemplo, por ejemplo, debemos asegurar, yo aconsejaría al gobierno que debemos asegurar, ¿no es cierto?, enfrentar la posible crisis del hambre y por lo tanto debemos asegurar nuestra soberanía y, y seguridad alimentaria. Y para eso... no yo recomendaría que haya un proceso de nueva reforma agraria, porque aquí están peleando ¿no? de, de, de, de grandes propiedades en terrenos La que son improductivos. ¿no? ¿Y cómo garantizamos entonces nosotros, por ejemplo, nuestra seguridad alimentaria? Yo recomendaría que haya, ¿no es cierto?, una medida de reforma forma, que, obviamente, ¿no es cierto?, por los mecanismos que tenga que haber que que ¿no?, con articulación, con, la, con, eh, con los sectores que tengan que ver eso, para definir, ¿no es cierto?, cómo se usa la tierra, cómo usamos la tierra para garantizar uh -huh. nuestras fuerzas Y eh, para es? que debemos dejar, ¿no? este asunto, uh -huh. por ejemplo, como un apego muy, eh, muy eh, eh, ingenuo o dogmático a lo que sería la propiedad privada, ¿no? ese, ese apego dogmático a la propiedad privada, eh, fíjense ustedes que se va a cuestionar en la mayoría de los países, que esta vez sí tienen que ponerse las pilas para enfrentar cualquier otra eh, crisis que pueda haber a nivel de la economía. Eh, hablando de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, también tendríamos que, que cerrar este mercado que hay de contrabando de verduras, por ejemplo, ¿no? Porque es, todos sabemos, hemos ido al mercado, creo que alguna vez, y encontramos a veces más verduras, más vegetales, frutas, que provienen del Perú, que provienen de nuestro propio territorio, hasta compramos papa peruana, ¿cierto? ¿no? ¿cierto? Entonces, Ahí, por ejemplo, hablando de soberanía alimentaria, tendríamos que estar recuperada. incentivando a nuestra gente a mayor producción. Entonces, ¿y cómo incentivamos a nuestra gente para aumentar la mayor producción? Ahí está. Bueno, importamos o viene de contrabando, por ejemplo, el tomate, ¿no? Porque no tenemos la capacidad productiva para abastecer el mercado interno. Bueno, allá los que producen tomate, ¿no? que pasen por el Banco de la Unión o el, o el BDP, que presenten sus propuestas de hacer esa sustitución de esas importaciones ¿ya? A, un, a un interés del 0,5%. Esa es sustitución de importación. Y muchos otros productos también que tengan que ver con esto de la soberanía. ¿Qué es ese es el modelo del gobierno actual, ¿verdad? Claro, actualmente es ese, eh, ¿no? es, esa es una de las claro, medidas. Pero está para en funcionamiento. Te... ¿Cómo? Está en funcionamiento. Claro, sí, claro, claro sí. pero seguimos viendo que hay... Que en los mercados vemos hasta, compramos hasta la cebolla peruana, ¿no? El tomate peruano, todo peruano, ¿y dónde es, están nuestros es, productores? Los productores de cebollas, los productores de tomates deben enterarse de este crédito y poder, ¿no es cierto?, cumplir esas responsabilidades, ¿no? Sean estos empresarios pequeños, eh, empresarios bueno, campesinos, sean estos eh, empresas también grandes, tienen esa posibilidad, ¿no es cierto?, de plantear, ¿no? Esa sustitución de, las, de, de esas importaciones que Entonces, Pero no solamente en términos perdón. de cantidad, Pero ahorita, ah, vamos, sino vamos también en más, de calidad. ¿sí? Entonces del... estamos hablando que también hay, que hay un déficit un de comunicación. La cuestión del modelo boliviano ha sido exitosa en términos macroeconómicos reconocidos a nivel internacional, en diferentes instancias multilaterales, eh, académicas, en fin. Pero también se ha cuestionado el modelo económico boliviano como si solo se pudiera explicar a partir del boom de los commodities, el boom de los precios pues, de ciertas materias primas, ¿verdad?, bueno, ahora se está, ya se cerró el ciclo del boom de los commodities y sin embargo ven, viene la crisis en el mundo, ¿no? Hay gente que podría decir entonces, bueno, si ya se acabó el boom y esa es la explicación del modelo económico booleano, su éxito, entonces habría que cambiar de dirección del modelo, abandonar el modelo comunitario, por ejemplo. Sin embargo, me da la impresión de que a nivel internacional el mundo está adoptando más bien... El, Políticas económicas similares a la boliviana Como tú bien decías, las keynesianas Una mayor intervención estatal en la producción y el ofrecimiento de servicios Mi pregunta es, es una impresión que tengo Tú como especialista, tú ves que es eso Que el mundo está volviendo a unas políticas de mayor intervención Proteccionista. estatal Proteccionistas, similares puede ser modelo boliviano Como Estados Unidos y otros países Bueno, hay, hay eh, similitudes, ¿no? Eh, dependiendo de la intensidad, del tamaño de la economía, hay similitudes Este asunto de la intervención del Estado es prácticamente generalizado, ¿no? Eh, incluso se están dejando aspectos que, que, que estaban en el dogma neoliberal, ¿no? estos aspectos que prácticamente se están quedando como mitos. Por ejemplo, el déficit fiscal nadie está cuestionando el déficit fiscal porque deben atender a la población a la población en términos de la producción y en términos también de la salud ¿no? por lo tanto esto queda queda como un mito y hay que encontrar ¿no es cierto obviamente desde el debate académico desde el debate político hay que encontrar pues qué decisiones se toman eso del boom económico, eso del boom económico que significa incremento de los productos que exportamos, evidentemente hubo incremento de los productos que importamos, pero también los hubo en la dictadura de base. En la dictadura de base también hubo una suerte de ese boom. ¿no? Pero no nos suelta de la dictadura de base, no salimos también como de, de esta otra. ¿no? ¿Por qué? Porque en la economía no hay milagros. Eso es falso, que haya milagros. En la economía, la economía, los resultados de la economía son resultados de decisiones que se toman de medidas de política económica. Por ejemplo, el mantener el tipo de cambio ¿cierto? estable es una medida, es una decisión política. Si hubiésemos estado en el modelo liberal, seguramente todas las semanas hubiéramos estado devaluando nuestra moneda porque te, esa lógica era, sigue teniendo. Esa, a pesar de que el Fondo Monetario ya no está hablando de devaluaciones, ahí Bien, eh, Vamos a, a ver, Alem y luego Gabriel. Dale. Eh, sí, eh, la vieja lógica económica era exportar o morir. A ver. Exportamos materia prima, explotamos y va. El modelo social comunitario en su esencia dice que va a seguir y va a continuar la explotación y la exportación de materia prima, ¿no ve? Generando cierta riqueza para la inversión en tres puntos en concreto. Quiero referirme al tercero que dice agricultura. Hemos tenido la capacidad como gobierno, y le digo a todos los compañeros, el gobierno ha tenido la capacidad de invertir en agricultura rescatando lo que dice la compañera Isabel, ...si el contrabando continúa. El otro elemento... Eh, ...estas lógicas de sistema neoliberal... ...se siguen reproduciendo y se están profundizando más... ...en el actual sistema de gobierno de los últimos 15 años... ...bajo el siguiente criterio... ...el 85% de la población boliviana... ...vive o trabaja en relaciones laborales informales... ...eso qué significa... ...eso no es acaso una relación plenamente neoliberal... ...por supuesto que lo es... ...y el gobierno no está haciendo ningún tipo de inversión... ...sobre estos elementos... Segundo, segundo factor, la oferta y la demanda que se ha anulado por decreto, que fue un decreto anulado por otro decreto, constituye o nos expresa que cualquier persona o cualquier empresario puede dar un determinado monto por el mismo trabajo a otra persona. Me refiero de manera concreta. ¿Cuánto está costando la mano de obra de un albañil hoy por hoy post-2019? De 85 a 100 bolivianos. Y eso depende de dónde tú vayas a trabajar, depende de la zona. Eso es un completo, eso es una reacción completa de que el sistema neoliberal en Bolivia es cada vez más profundo. Lo mismo pasa con el sistema comercial, o sea, el tema de los profesionales, que es una crisis realmente barbárica, se estudia en vano porque al final muchos profesionales, por lo menos el 30% de los, de los titulados de las diferentes universidades privadas y, y públicas, eh, terminan haciendo trabajo informal en el comercio. ¿Eso acaso no es un sistema neoliberal que no es post-2019? Ya viene por lo menos desde el 2010 con mucho más fuerza. Bueno, has tocado varios temas, ¿no? Has tocado varios temas, me voy a decir solamente unos cuantos. El hecho de que haya jóvenes profesionales que no encuentran puestos de trabajo. ¿Sí? ¿Es responsabilidad del modelo, exclusivamente del gobierno del Estado? No, es responsabilidad también de otras instancias. Y esta es una autocrítica. Y yo soy docente de, de la Universidad de la UMSA y estoy viendo a mí eh, ¿no? a las, las políticas de la formación ¿cierto? muy estáticas. Se siguen formando abogados, siguen formando ¿no? toda esa montonera que obviamente que cuando salen se titulan y no encuentran puestos de este trabajo. Esa es una, es una responsabilidad de la academia también ¿no? para, para eh, comentar lo que tú estás diciendo es parte de, eh, del, del modelo neo, neoliberal, no, evidentemente el modelo neoliberal a, al, al cesar, al achicar el aparato productivo, porque esa es la lógica ¿no es del modelo neoliberal, achicar el Estado y al achicar el Estado, ¿no es cierto? dar el, el, el, mediante privatizaciones o capitalizaciones que llamaron dar al sector privado la responsabilidad de la economía. Y el sector privado, sobre todo cuando a ese extranjero le importa, le importa nada, ¿cierto? el poder reinyectar sus utilidades a la economía boliviana ¿no? e incluso estamos viendo ¿no? con nombres y apellidos que hay gente que se ha apropiado del excedente y en vez de, de, ¿no? de agradecer al país porque este país le, le proporcionó la posibilidad de ser millonario más bien se lo sacó afuera ¿no? y esto no es solamente por, por esto de los papeles de Pandora, los papeles de Panamá este es un fenómeno que ya el señor Raúl Previs en los 1980s y 90s, ya capturó y dijo hemos fracasado con el modelo de sustitución de importaciones porque las, las élites dominantes no han reinyectado el excedente se han apropiado, han sacado afuera o han eh, entrado al consumo imitativo ya o sea, no han cumplido la responsabilidad de, de construir la burguesía nacional ¿no? ahora evidentemente en, en, el, en el modelo neoliberal se ha agrandado este, por estas causas ¿no? Entonces, se ha agrandado lo que dicen el sector informal que no estoy de acuerdo con esa, con, con esa categoría, no está impuesta por organismos internacionales. En realidad, eh, colegas economistas en América Latina, y en Argentina, Corrallo, por ejemplo, están analizando esta economía que dicen que es informal como economía popular, es decir, son las decisiones que el pueblo toma para no morirse de hambre ¿no? o para no irse del país. Entonces, tienen esas iniciativas a las cuales evidentemente debe haber políticas claras. no Ese 0.5% es una política clara justamente para este sector popular. Bien, eh, tenemos que decir ya algo, ir ¿no? cerrando ¿Son esto, 14 por favor. No, no han no dado la palabra le van a dar tres veces la palabra a Es, que, no, es a la... que son 14 años de gobierno <risas> y lamentablemente no se extiendan en la pregunta porque si no, no alcanza el tiempo. Perfecto. Y Abraham, mil disculpas, pero le voy a pedir que te Tú tienes que la culpa, Diego, por no cortar. Somos, somos así, mil disculpas, ¿no? segundos, vamos. Solo son dos puntos, son 14 años, ¿no? Del movimiento al socialismo de gobierno, son 14 años que hablamos de contrabando, y son 14 años que no se ha puesto un límite de, de contrabando, económico. ¿no? Ay, ay, ay, también, vamos, ya hemos hablado, también hemos hablado, también ah, hemos hablado de sí la es. reforma es. agraria, vamos, ¿no? Rápido, ¿no? Una nueva 30, reforma 30 agraria, 30 y me encanta, porque, o sea, estamos volviendo a la MNR del 52 hablando Estamos, Vamos, estamos hablando de papas y cebollas Y cuando Doria Medina le preguntaban Sobre si las papas en Burger King que eran bolivianas, él decía, no, son peruanas Porque en Bolivia no tenemos la capacidad para hacer ese tipo de papas ¿no? Entonces, no es responsabilidad eh, Estrictamente del Estado También generar condiciones económicas Favorables para los distintos sectores productivos También tienen que estar vinculados El sector estatal, el sector privado Y por supuesto el sector universitario Que tiene que vincular Bien. la academia ¿no? la, Entonces, pregunta, Abraham, oh, ya, la, el, la pregunta Abraham La pregunta Abraham eh, me la, era ya para que la de y no la va a alcanzar porque es el cambio de paradigma de una economía que solamente se basa en el PIB y en los números duros y el cambio hacia una economía social que tiene que ver mucho más con eh, los servicios básicos y el acceso a los mismos a los por ejemplo, años. la ISA jamás va a reconocer Bien, eso tenemos ¿no? ahí el acceso a, al gas, al agua potable, a la luz, al internet desarrollo de los países no puedes vamos pretender con, con, sí, que sí, se queden con sí, y esa economía es ustedes van a seguir discutiendo, no se preocupen vamos a ir a pausa y vamos a seguir hablando del tema dos minutos por favor ya, las bueno, en relación de a la reforma agraria no, no, no, la del 52 fue una reforma agraria que no tuvo éxito ¿no? se concentró el latifundio en el, en el oriente continuó ese latifundio improductivo además ¿no? no está produciendo y se concentró el minifundio o el surcofundio como dicen en el, en el occidente de Bolivia ¿no? esa es una, fue una, una reforma agraria que no tuvo éxito cuando yo estoy hablando desde forma agraria, estoy hablando ¿no es cierto? de cómo utilizamos ese potencial productivo que existe en la tierra. ¿no? Y debemos dejar, obviamente, mitos o paradigmas anteriores. No, o sea, no, esta es una, no tendría que ser no una reflexión del de MNR. No, no, sirvió no de nada. La reforma Ahora, agraria. el fenómeno del contrabando. El fenómeno del contrabando. Seguramente necesita instrumentos en los cuales se capture, y, y obviamente, ¿no es cierto? Una, Un comportamiento transparente, un comportamiento honesto por parte de los funcionarios y las instituciones que están ahí, ¿no es cierto? Eh, para poder frenar eh, el, ese, ese contrabando. Ahí estamos evidentemente un punto débil, aunque las últimas, eh, los últimos anuncios y declaraciones de la aduana es que se, está, se, está, se están haciendo esas pesquisas ¿no? del, del contrabando. Pero eh, es evidentemente un fenómeno que hay que frenar. ¿no? Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un minuto más para el cambio de paradigmas, lo que proponía Gabriel. Bueno, eh, en términos de la economía, obviamente estamos con, por las... Eh, Decisiones que se están tomando, ¿no? estamos en un campo de paradigma económico heterodoxo. O sea, porque en el modelo neoliberal estuvimos en el paradigma ortodoxo. ¿sí? Por eso es que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional prácticamente nos obligaban a que hagan. Por ejemplo, la devaluación. Nos sea, decían, bueno, es muy bueno para los exportadores que hagan devaluación, y hacíamos devaluación todas las semanas, y los, los que recibíamos ingresos estábamos permanentemente estresados y dolarizados, ¿no? cobrábamos nuestro sueldo, inmediatamente íbamos a comprar dólares porque sabíamos que iba a haber la devaluación y por lo tanto no nos iba a alcanzar. ¿no? Ahora tenemos y... el índice de Gini del que nadie habla, por ejemplo, y también es producto de la economía, ¿no? de eh, estrechar esas brechas entre los más ricos y los más pobres, eh, que son indicadores también económicos. Cator... Claro, en los 14 años, ¿no? por estas políticas que hubo, de, eh, por ejemplo, los bonos, ¿no? que no fue solamente un regalo de plata, cada uno de los bonos tiene un objetivo distinto que tiene que ver para el mediano y a largo plazo también, por ejemplo, Bono Juancito, claro, es debía evitar la deserción y evitó la deserción, ¿no? El Bono Juana Azudui debe atender a niños desde el vientre hasta los dos años, porque niño o niña que no es atendida desde el vientre hasta los dos años, pues por muchas oportunidades que pueda tener más adelante, no las va a poder a, a aprovechar porque no tiene esas capacidades, ¿no? Fue, eh, disminuyó la extrema pobreza, están en los datos, ¿no? Y no solamente están en los datos del INE, ¿no? pues yo uno podía especular, uh -huh. ya lo que pasa es que los del INE eran del Evo y, y se lo hicieron ya eso. No, hasta Cepa, sino el que el Pide, hubo Manco, organismos bien. internacionales que eh, capturaron esta, no, esta disminución. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas al final se prendieron ustedes. Así que vamos Siempre. a convocarte para otra oportunidad. Van a empezar así picaditos desde el principio. Gracias, Abraham, no, por haber gracias a ustedes a y también un saludo y un abrazo cordial a todos los televidentes. Nos sí. vamos a un corte chiquitito y al volver ya los cuatro irreverentes entran en acción. A pleno. Pausa y ya volvemos. Había ya la televisión, un continente de culturas. Yo recuerdo que ella nos dijo que era un movimiento que te liberaba, ¿no? Que te ayudaba a ser libre. Un movimiento en el que, y claro, yo era pequeño y nos explicaba que el cuerpo sea una plastilina. Eso lo recuerdo muy bien. El jazz ha evolucionado bastante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 A al club. Hoy voy a re re re resistir. Ay, ay, ay, ay. mi una Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Con este contrato estamos garantizando 5.200.000 dosis para el pueblo boliviano. Yo les digo a toda la gente que se hagan vacunar, las vacunas ahí como verán no hay, no hay mucha gente, o sea, no van a tener que hacer fila. Estamos haciendo una entrega muy importante en el tema de medicamentos. 15 ítems de medicamentos que han estado llegando a nuestro país. Vamos a hacer la entrega de este contrato para la implementación de una planta generadora de oxígeno medicinal. Esta planta, nuevamente, es parte de la reconstrucción de nuestra economía productiva. Nosotros estamos cada vez más eh, seguros de que las medidas que estamos implementando están dando buenos resultados. ¿no? Para la reconstrucción económica y productiva, Estamos organizando esta primera feria agroproductiva y gastronómica hecho en Bolivia. Bueno, prácticamente no nos dio tiempo a hablar de salud, eso lo vamos a pasar, vamos a hablar en esta semana de la manejo de salud, pero empecemos con las conclusiones del tema económico que hoy nos consumió casi todo el programa, lo que hablábamos con nuestro invitado, Andrés. Bueno, yo quiero tocar un punto relacionado a lo que decía Lem, de que seguimos en el neoliberalismo como haciendo un símil de que la situación no hubiese cambiado, pero al mismo tiempo apela a los resultados mismos del proceso de cambio para decir que hay un problema. Vamos, me refiero particularmente al tema de la, los profesionales, el tema de gente que hoy excede a la universidad mm -hmm. tiene un crecimiento exponencial, gracias precisamente al proceso de cambio comparando con el modelo anterior. Dices que son lo mismo que es modelo neoliberal, pero lo que veo es una gran diferencia. en Los 90, los 2000, es un crecimiento del 2% del PIB, pero además una concentración de riqueza gigante. Ya hablaba Gabriel del Gini, en términos de los empresarios, suponer que por darlos a los empresarios internacionales el control de nuestra economía, de nuestros recursos estratégicos, nos iba a ir mejor. Lo que pasó fue lo contrario, más bien había Las de cada mil niños que nacían 54 con desnutrición. Era sumamente, hoy estamos en 24, más de la mitad de reducción. Hay una diferencia sustancial y es porque el Estado ha asumido, ha asumido un rol protagónico en ciertos niveles productivos, sobre todo de la economía boliviana. Esos elementos son sustanciales y si estamos hablando ahorita del tema de la recuperación económica, justamente lo que confirmaba Abraham, esa es la línea en el mundo entero. O sea, lo que está haciendo ahorita Lucho hace con la sustitución de importaciones, con dar créditos para industrializar el campo, igual respondiendo a lo que cuestionaba al respecto por qué importamos tanto. Nuestro campo no está industrializado, no podemos competir con la cantidad, con la calidad y con los precios internacionales. Necesitamos industrializar nuestro campo. Y si alguien ve semana a semana lo que está haciendo ahorita con los créditos, con lo que se hace ahorita en cada departamento de las cumbres económicas, justamente se va a ir con el sector productivo, con el campesino, con el obrero, para llevar a cabo eso. Como respuesta, mira, hasta el 2000 eh, los procesos de, bueno, los precios de la materia prima eran lamentables, o sea, un minero, doy un ejemplo tosco, pero un minero su salario máximo era de mil bolivianos, que era ya muy, muy buen dinero para esa época. Después del 2006, los precios a nivel internacional han generado las mejores ganancias para la exportación de materias primas. Hubo un momento que un minero gastaba hasta 50.000 ganaba hasta 50 mil bolivianos al mes obviamente tenían que mejorar por pues, las condiciones alimenticias obviamente tenían que mejorar las condiciones no obviamente tenían que mejorar la las condiciones la economía boliviana vive de booms, cobre eh, caucho petróleo y sin embargo la desnutrición y la mortalidad infantil seguía por eso como bien. ya decía Abraham hay hay una capacidad del Estado de mm. cambiar las cosas ya Volviendo a mi respuesta, entonces ese tipo de elementos hace que desmitifica que el gobierno con su modelo social, comunitario, productivo, esté generando políticas estables. Vuelvo a dar el ejemplo, el 85% de la población nacional vive en, en, el, en el mercado informal, en la, en la economía informal. O sea, eso ya ah, un La migración caos, se reduce... No, darle. la migración es un debate antropológico Dale. muy interesante, de lo que podríamos decir rural, urbano, los, los mundos son casi similares ya. No, no me vamos A, a España, a Estados Unidos, a Italia, eso se reduce porque hay mayor yeah. estabilidad. 5% de PIB anual es estabilidad. Pero no fue gracias al sistema productivo, social, comunitario. Ya lo comunitario. confirmó Abraham, por el pancerismo hubo boom, boom es de los es una posición, obviamente promasista, lo respetamos. Sin embargo, vuelvo a decir, en la esencia misma de la ley, bueno, del, del modelo económico del gobierno, dice que se va a seguir profundizando en la, en la explotación y exportación de materia prima. Eso es concreto. No, ha dicho industrialización, Lucho Arce dice ya, lo contrario todos los bien, días. Está bien, Pero no se demuestra el problema es que no se, de que no se demuestra más, yo te doy el ejemplo Andrés y te doy soy honesto de antropólogo a antropólogo anda ve cómo están las condiciones de, de, de, de, de, de alimentación en los barrios, ahí por... veamos la economía micro, como antropólogos o como cientistas sociales y políticos, no veamos las cifras a rajatabla, por... veamos la cotidianidad, por supuesto, la cotidianidad por veamos cómo los ancianos en el área rural están muriendo de hambre veamos cómo en el alto y en las zonas como Villa Salomé, los niños de están muriendo de claro, hambre. Por Esos elementos se los tiene que ver de una forma más, más, eh, más humana y científica para definir, en mi, en mi humilde opinión, de que estamos viviendo un sistema neoliberal nefasto muy similar a lo que fue en la década de los años. Estimado 20. Alem, por alusión brevemente, tú me dices, dame un criterio científico, pero tú te me dices en una impresión subjetiva tuya. Estamos hablando de índices internacionales, muchos índices de varias instancias que miden con miles, digamos, de, de recopilación de datos que estima justamente una disminución en la pobreza, estima una disminución en la desnutrición. Y tú estás negándolo, diciéndome, anda a ver en tal barrio. ¿Sabes qué y tú voy a decir bien claro una cuestión? Justamente este gobierno aplicó, por ejemplo, el programa Mi Salud ya que estamos, íbamos a hablar de salud, en la cual llevaba atención médica a las mujeres campesinas y alimentación para sus eh, bebés recién nacidos. Eso se cortó durante el gobierno de facto, como muchas otras intervenciones de políticas del Estado para la población. Eso es neoliberalismo, quitar la distribución del excedente que debe ir a la población trabajadora y concentrar a los empresarios para, por ejemplo, fortalecer a Amazonas. neoliberalismo. si hablamos de economía y empezamos con algún tipo de subjetividades que, obvio, son normales, no se deforma el debate sobre la economía. Hay que irnos, hay que ser objetivos y es hay que, que irnos a los números fríos. A ver, dale, dale, dale. ¿Qué análisis también A ver, podemos hacer económico. Si entre uno de, de, de las pesos una de las fuentes personas, de transparencia que tenemos, ¿no? Es el INE, que tiene que sacarnos diferentes datos. Y entramos al análisis del PIB, ¿no? Que ya deberíamos tener de este año, por lo menos de un trimestre. Por lo menos. Pero lamentablemente entramos a la página del INE y cuándo ha sido la última proyección que han sacado? La han sacado en el segundo trimestre del 2020. Entonces, vamos a venir a debatir de números cuando nuestras fuentes de transparencia no es, o sea, nuestras fuentes de transparencia no nos están dando datos. Ojo que no estoy criticando a tu gobierno, no, solo estoy diciendo no, estás que dando datos hay, erróneos, hay el Banco mundial hoy día dio una proyección 5.5. Estoy 5. hablando 5. del INE, baby, del INE. Como una empresa ver, ver, dale, que dale, ver, es dependiente del Ministerio de Economía. Entonces, ¿por qué el Ministerio eh, de Economía no manda... hasta cuándo, dices? Hasta el segundo trimestre hasta junio. de... Ya, el 2020. y de No hay nada. Pero ¿Qué que, que es, que que es lo que pasa de año? Ya este año estaba. a manos de quién sí. está. También ya debería, haber regularizado. De Entonces, debería sí. haber regularizado. Debería haber regularizado... Esa perfecto la información. lo que dice Isa, pero... Después, cuando nos retrotraemos a los indicadores del FMI, el Banco Mundial, la CEPAL decimos, no, estos son masistas y por eso están diciendo que Bolivia está bien económicamente ¿no? entonces entramos en contradicciones todos los días no aceptamos las cifras eh, o los indicadores nacionales, pero cuando nos toca o, o nos llegan los indicadores internacionales, tampoco los aceptamos porque decimos no, deben ser masistas, esos del pero FMI, no ha, del Banco Mundial No ha dicho, en ningún momento es, o sea, si Estás está negando a... todos los datos negaremos todos Solo estoy todo. diciendo que entre los entre las herramientas de transparencia que tiene el Ministerio de Economía debería, que maneja, que también el Ministerio de Economía maneja esta institución que es el INE también debería haber ese contacto entre, entre instituciones gubernamentales claro, claro que hay, hay un montón política, de estudios, pero, pero, ¿no? pero, pero Entonces, para provocarle un poquito a Gabo. No, yo te quiero provocar a ti mira, tú has dicho Dale. que eh, toda la, la economía nuestra sigue siendo neoliberal, que ha sido por el boom de las materias primas y demás pero a ver, en todas las épocas de la historia contemporánea de Bolivia han habido boom de materias primas. Lo que, se, lo, que se, lo que no se ha hablado acá es la decisión política de la nacionalización de los hidrocarburos. Muy bien, dicen, no ha sido nacionalización completa, se sigue dando a las transnacionales. Pero a ver, de que el 20% de la plata de la explotación de gas se quede eh, en Bolivia y el 80% se vaya con las transnacionales, se ha cambiado, se ha revertido a que el 80% se quede en Bolivia y el 20% se vaya con las empresas exploradoras, exportadoras y, y, y, y comercializadoras, digamos, ¿no? Entonces, esa, esa transformación en esa matriz, en esa distribución de, de ese dinero es lo que ha producido todo lo que estamos haciendo. Son decisiones políticas, de políticas económicas. No es una suerte de que el mercado, mágicamente, ha dicho Bolivia, pobrecitos, ahora les beneficiemos económicamente y que crezca su mercado. No es así, ¿no? Entonces, tampoco engañamos a la gente. Ya. Post 82, mostrame en qué momento hubo un boom de las salsas, de la materia prima. 82. A ver, el, los, no. los, a ver, los varones del estaño. No, del gas. De no, a ver, no, digo, quiero poner un ejemplo. Yeah. que me dejen deje Pone. poner un ejemplo. Boom de el estaño, la plata, el cobre con los varones del estaño, Jochi, y la Ramallo, patiño. ¿Qué han hecho por bolillo estos señores? ¿Qué han hecho por Bolivia? Han sido como las, como las burguesías, como los no. Rockefeller. Que te han comento que en Cochabamba hay un montón de obras de Pantin, que con... Deberías darte la sí, vuelta Sí, no, conozco las claro, ¿no? ¿Son, ¿Son públicos o ¿no? son hay privados? Públicos o privados. Ha puesto bien. Claro, para, sacar, o sea, para, sacar, el mineral, para sí. sacar el mineral y llevárselo a mi, sus castillos de Alemania. Sí, y el desarrollo económico de esa época también ha dependido mucho de él, ¿no? Entonces, tampoco es un Uno de los el país más pobre de la región, eso era el modelo de los varones del estaño que estás defendiendo. Y había boom. Pero, fronten, pero en su momento han ayudado. Mi había problema, boom y no han nacionalizado nada. Mi provocación, sí, bueno, mi, mi provocación ha sido... Eh, ¿Tú estás consciente de que el sistema, el modelo social, social, comunitario, productivo, es efectivo? Es más efectivo que el neoliberal. Pero es efectivo. Sí, más ya. efectivo. Entonces no hay necesidad de fortalecer la propiedad privada. ¿Qué, ¿Qué vas a preponderar? Tú ¿Estás no, preponderando sí la propiedad no. privada o estás preponderando yeah, vos, el beneficio colectivo, mutuo, social? No hay necesidad entonces de, de este tu óptica para fortalecer la propiedad privada. ¿En qué, qué te refieres con propiedad privada? Bajo Bien. lo siguiente, tú dijiste el día lunes, enfático en el programa, que tienes tu microempresa de artesanía. Uh -huh. Dudas del sistema social, comunitario, productivo, por eso tienes que invertir en una empresa privada. Tuya? No, porque el, el propio sistema económico me permite tener todas estas actividades. Vive el neoliberalismo porque, entonces. Porque si no, ¿cuál vive Nada el neoliberalismo? Que... Alé, el neoliberalismo Alé. tenía que sufrir por un salario, por un salario pequeño, digamos. No Hoy tenía que ser burócrata, estrictamente. Alé, ahora yo creo se que tú estás las posibilidades. una confusión de lo que es el neoliberalismo. Es una desregularización del mercado, es el neoliberalismo, en el cual el Estado asume un agente casi policial para controlar, vamos a decir, las supuestas reglas del mercado naturales, en las cuales, por supuesto, controlan que los trabajadores estén precarizados, bajos salarios para atraer e inversión extranjera, por ejemplo, lo que fue en nuestro país. Eso no pasa ahora, tú estoy estás hablando del ejemplo del Gabo, de quien sea, digamos, que monte su empresa. El Estado lo acabó de decir, Abraham lo acabó de decir, el Estado está dando créditos al 0.5% para que tú puedas industrializarse y crecer tu empresita. El Estado asumiendo un rol de incentivar el mercado interno mediante la sustitución de importaciones. Eso es un modelo... El -neoliberal, neoliberal de los 60s y de los 70s de generar un Estado keynesiano. Yo creo que faltaría ver mejor los conceptos y ver que más bien lo que está haciendo ahorita Lucho hace es un, justamente superar lo que ya se hizo en los 14 años, que es industrializar y sustituir por importaciones. Bueno, eh, lástimosamente llegamos al final. Déjame, ¿Tu déjame conclusión? Bueno, mi conclusión que te vaya bien en tu emprendimiento, que puedas emprender algo, no es gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi sacrificio, es porque el modelo económico te ha dado las condiciones para que puedas abrir una empresa, puedas te puede estar yendo bien, puedas diversificar tus tus fuentes de ingresos, entonces, todo es producto de decisiones políticas y decisiones de política económica. Sí, por eso hay más, Gab. por eso hay Isa, más. Tu sí, conclusión. Por eso también hay más contrabando en el país que emprendedores, ¿No? ¿Por qué? Porque están cerrados en el sistema, hay que modificar el sistema y hay que darles más ventajas a las a, a las personas para que puedan estar registradas como empresa y puedan también aportar al Estado. Eso pues también perfecto. es reactivación económica, ¿no? Desburocratizar eh, tu, tu propuesta. Claro, por favor. Bueno, funde empresa por, recién por, por Vamos ejemplo, a ver cómo por, le va. No, yo, yo comparto, ah, y algo, y algo, comparto con ellos. algo contigo, ah, eh, Gabo, ¿no? No te olvides algo que. conmigo, pensé No te era olvides. Todo. Bello. No te olvides que el 52 uh -huh. mató a los varones, ¿no? a los varones del estaño, la reforma agraria ha sido también la que ha hecho desaparecer a los varones y ha sido algo que también lo ha criticado el compañero que ha venido Gracias Isa, hasta mañana, Alem, no. tu conclusión No hay conclusión, creo que el tema económico es un debate abierto entre la ilusión que nos venden como discurso y lo que realmente vive el pueblo, que es realmente una escasez económica Muy buenas noches, hasta luego Andrés, hasta mañana, tu conclusión Gracias, Diego. Yo creo que los datos están ahí. Hay una diferencia abismal, histórica, la que podemos medir en las transformaciones que ha habido en nuestro país en estos últimos años. Y todos sabemos que es cierto. Incluso yo creo que sería saludable para la derecha empezar a reconocerlo un poquito más. Falta mucho por cambiar, falta mucho por mejorar. Así es y bueno, así debería ir el debate. A ustedes las gracias por siempre estar eh, cada noche a partir de las 10 con Irreverentes. Mañana también tendremos un tema irreverente. Así que nos vemos. Chao. Rayan canallas, apoyan con metralla, no apoyan toalla ni pituallas, diluyan muralla, destituyan altalla. altalla, intuyan, no disminuyan, construyan, incluyan, incluyan, no excluyan, atribuyan, distribuyan, redistribuyan, que se amotinan y agravian, asambleas, A